Entonces, a continuación vamos a hablar de los tipos o familias de neurotransmisores. Bien, entonces, los neurotransmisores, por lo general, se clasifican de acuerdo con la eh, estructura química de sus moléculas. ¿sí? Entonces, tenemos unos que, eh, los de molécula pequeña, por ejemplo, dentro de los de molécula pequeña tenemos uno que, Primero, uno que, eh, cuya estructura química es una colina, los colinérgicos. Y solamente hay un colinérgico, que será la acetilcolina. Tenemos uno que su estructura química es una monoamina, un solo grupo amino. ¿sí? Y estos se llamarán las monoaminas. ¿sí? Y por último, los que son ácidos, que serán los aminoácidos. Bien. Dentro de las monoaminas tenemos dos familias. Unos cuya estructura química es de una catecolamina y otros donde la estructura química es de una indolamina. Dentro de las catecolaminas tenemos la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la histamina. ¿Sí? Dentro de las indolaminas... Tenemos básicamente la serotonina y la melatonina. Dentro de los aminoácidos o ácidos amínicos habrán... Eh, el, los principales son el glutamato y el GABA. Otros son la glicina, la taurina, la, eh, el ácido aspártico y bueno. Y por último... Unos nuevos, unos recientes, que todavía no se, eh, no se estudian tanto y no se trabajan tanto, que son, por ejemplo, moléculas de ATP. ¿Sí? Bien. Tendríamos los de molécula grande, que serán los neuropéctidos, que también en algunas literaturas se conocen como neuromoduladores. Y entre los neuropéctidos tendremos una gran diversidad de neuropéctidos. Aquellos cuya molécula se parece a la del opio, serán los opioides, los que... Eh, la sustancia o algunos estomacales, como la sustancia P, la calistocinina, la insulina, otros del hipotálamo, como la vasopresina, la oxitocina, la prolactina, etcétera. ¿sí? Pueden haber más de 40 neuropéptidos y algunos que son como gases, que para muchos científicos estos no son neurotransmisores, ya que no se sintetizan en neuronas como tal. Pero bueno, tenemos. Otro, otra, otro concepto relacionado con el de neurotransmisores es el de neuromoduladores. Los neuromoduladores, la gran diferencia es que estos no tendrían funciones tan específicas, sino que permitirían es controlar lo que hacen los neurotransmisores. ¿Sí? Y algunos de los... Tienen que ver con los que ya vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los opioides podrían funcionar más como neuromoduladores. ¿Sí? Eh, bueno, una gran cantidad de neuropéptidos, incluyendo los opioides, cataquininas, gastrointestinales, otros. Aquí aparece, por ejemplo, como uno, un neuromodulador muy importante que cada vez recibe más atención y mayor cantidad de estudios, y son los endocannabinoides. ¿Sí? Básicamente, la anandamida ¿sí? y el 2-araquidoniglecerol, el 2-AG. Entonces, estos serían los, eh, los neuromoduladores, ¿sí? o los comillas, neurotransmisores endógenos, por medio de los cuales funciona el sistema cannabinoide. Bien, purinas y demás. Como las familias, para que lo tengan en cuenta.